Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer pan casero de salvado, muy tierno, esponjoso y fácil, ideal para sándwich, hamburguesas o para tostar. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlo: medio kilo de harina de trigo 3 ceros o de fuerza, 100 gramos de salvado de trigo, 2 cucharaditas de sal fina, 50 gramos de manteca-mantequilla a temperatura ambiente, 35 gramos de levadura fresca o 12 gramos de levadura seca y 300 mililitros de leche tibia. Empezamos desgranando la levadura en un recipiente, le vamos a agregar la leche, batimos hasta disolver la levadura y reservamos. Por otro lado colocamos en un bowl amplio la harina y con la cuchara vamos a hacer un hueco en el centro, en los bordes le vamos a colocar la sal y en el centro la leche con la levadura, la manteca a temperatura ambiente y el salvado de trigo. Vamos a trabajar con las manos comenzando desde el centro para deshacer la manteca y a medida que amasamos llevamos un poco de harina a la parte líquida hasta que se vaya formando un bollo. Si es necesario le pueden agregar un poco más de líquido, que puede ser más leche o agua tibia. Seguimos amasando bien en el bowl y cuando ya quedan todos los ingredientes más o menos unidos vamos a enharinar la mesada para pasar ahí el bollo y seguir amasando muy bien hasta que nos quede una masa tierna y lisa. Tengan en cuenta que estamos trabajando con harina 3 ceros y salvado, así que al principio el bollo les va a resultar un poco duro, pero a medida que lo amasamos se va tornando suave y fácil de manejar. Le damos unos golpes sobre la mesada y lo volvemos a pasar al bowl enharinado, tapamos con un repasador y lo dejamos descansar una media hora en un lugar cálido donde no haya corriente de aire. Después de ese tiempo pasamos el bollo a la mesada y con la yema de los dedos desgasificamos. Y ahora vamos a formar los panes, pueden hacerlos de la medida que quieran, yo estoy cortando porciones del tamaño de una pelota de tenis más o menos pero como les digo, el tamaño es a gusto. Incluso pueden poner la masa en un molde de budín inglés para hacer pan de molde, cortar porciones más grandes para pan de hamburguesas o para panchos. Con el puño cerrado vamos a bollar muy bien tratando de que todos queden iguales. Si ven que alguno pesa más que otro le pueden sacar un pedacito de masa y agregársela al chiquito así en el horno se cocinan parejos. Enmantecamos levemente una placa de paredes altas y vamos ubicando los panes uno al lado del otro sin mucha distancia para que leudados se peguen entre sí. A mí me salieron 11 unidades pero los pueden hacer un poquito más chiquitos para que saquen la docena completa. Tapamos nuevamente con un repasador y dejamos leudar hasta que dupliquen su volumen. Cuando los vean bien hinchaditos, los van a llevar a cocinar a un horno precalentado en 180 grados durante 15-20 minutos aproximadamente. Y así quedó listo nuestro pan casero de salvado, bien doradito, muy tierno, esponjoso,